Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Horístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles De la semana del día, lunes 24 Al domingo 30 de octubre del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Como saben, empezamos con las cartas de Doreen Virtue De la Virgen María, que son estas de acá Sigo con mis cartas, que son estas de acá y terminamos con la de la sanación de ángeles, que son estas de acá. Muy bien, comencemos. La Virgen María que nos quiere dejar saber para esta semana. De mis cartas, que son estas de acá. Escojo tres cartas. Me guío por mi intuición. Y por último, esta carta es para todos nosotros, pero muy en especial. Para quienes celebran algo, cumplan años, un aniversario, cualquier tipo de festejo. De hecho, en esta semana cumple años un ser muy querido de mi parte. Muy bien. La Virgen María nos quiere dejar saber God, Dios. Y dice, I step out of the way and surrender any need of, for control in order to make room for God's healing love to flow through me and this situation. Me hago a un lado, y me rindo ante la necesidad de controlar, de tal manera que hago un lugar para, el amor sanador de, para que el amor sanador de Dios pueda fluir a través de mí y de esta situación. Es rendirnos ante el amor sanador de Dios y dejar que Dios intervenga. ¿Okay? Muy bien.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 Arcángel Sadkiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Dios Zadkiel te ayuda en ello. Eres luz, todo es posible. Y por último, amor incondicional. Es el Arcángel Chamuel que dice, toda la corte celestial te ama. Respétate y amate a ti misma, a ti mismo. Y al hacer esto, reconoces tu propia divinidad. Comparte ese amor incondicional. Y para finalizar, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice... Nuevo amor. Bueno, parece que es una semana muy intensa. Este, No sé qué es lo que vaya a pasar. Pero... Dios nos deja pasar por algunas experiencias que pueden ser muy difíciles, pero tenemos la fortaleza, o la fuerza para eh, sobrellevar esa situación y transmutar cualquier energía negativa, sea el miedo, sea, este, no sé, la incertidumbre, um, transmutarla en algo positivo y termina eh, triunfando, digamos, el amor incondicional, ¿ok? Y para los que estamos todavía solteros, pues, dice ahí, nuevo amor, no sé si sea amor de pareja, puede ser que también sea una nueva mascota, puede ser que sea, no sé, una nueva adquisición, un nuevo automóvil, este una nueva amistad, ah, algo nuevo, veamos qué es, qué, es, qué es lo que nos depara, eh,